Hoy desperté despistado No sé qué pasó ayer No recuerdo demasiado Amaneciste a mi lado Fue que rumba Tú Dime qué yo hago aquí ¿A dónde te conocí? En vano veo que estás muy linda despierto y veo tu carita respondes con una sonrisa enseguida me hipnotizas tú me vuelves loco en un segundo no te conozco y ya estoy loco por ti.